Ella se viene para el sur, sabes que tal la nota que tenemos todo el plug No hace falta que lo diga solita Se rompe el plug No compra con ninguno, ella para en el cut de sobra actitud Ella se viene para el sur sabes que tal la nota que tenemos todo el plug No hace falta que lo diga solita Se rompe el plum No compra con ninguno Ella para en el cut De sobra actitud Pongo la turra meña, Explota el pariseo en la clan en el Aster, en la lauro no vemos papel y relleno fuego y de fuego pa que sepa cómo es el juego eh. al piso al piso guachapa al piso al piso guachapa al piso al piso guachapa al piso el piso guacha, con cualquier par y eso que no estoy pegado. Con la Gucci cargada, con mis ojos colorados. La guacha en sola, te robamos todo el ganado. Nunca de visitante, local en todos lados. No se pasan de atrevido.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 Let's oh. go.